esta invitación de venir al Foro Económico Mundial, señor presidente. Una gran ventana para Costa Rica. Una gran ventana, una gran vitrina para enseñarle al mundo que Costa Rica está abierto para la inversión extranjera directa y para la generación de más y, sobre todo, mejores empleos. Nos hemos reunido con los CEOs, las máximas autoridades de algunas de las empresas más grandes del mundo, como Marriott, como Hewlett-Packard, como Honeywell diciéndoles, para citar solo unos ejemplos, en Costa Rica ya no hay trabas, lo que hay es alfombra roja. No red tape, but red carpet. Y lo han tomado muy bien. Ellos saben que el nombre, la marca Costa Rica, rima solo con las mejores empresas del mundo. Señor presidente, y, y para los que nos están viendo, Costa Rica a nivel internacional, lo hemos visto acá, tiene mucha proyección, mucha imagen. Por supuesto, somos un país democráticos, sin ejército, comprometidos con los derechos de las mujeres, las minorías, eh, un ambi medio ambiente fabuloso, protegemos la naturaleza y además somos un país de gente buena y de gente trabajadora. Tenemos una gran marca que hay que vender mucho mejor y en eso estamos aquí en Davos. Vemos compañías como las que usted mencionó, algunas con presencia en Costa Rica, otras no. Bueno, la intención es poder atraer esa inversión y generar más trabajo. Dos dimensiones aquí. Una, para las empresas que ya están en Costa Rica, que expandan sus operaciones. Y para los que no están todavía ahí, que vengan a invertir, a contratar talento costarricense y a generar prosperidad para toda la población. Vemos tema farmacéutico, tecnológico, hasta el fútbol también. Estas reuniones han sido muy provechosas. Sumamente provechosas. Miren, el sueño es convertir a Costa Rica en una suerte de Singapur de América Central. ¿Qué significa eso? Alto valor agregado, tecnología, innovación, eh, habilidades eh, técnicas muy elevadas que pagan muy buenos salarios y que generan encadenamientos que benefician a todo el país. Señor presidente, ¿qué esperar de estos encuentros? Porque la población seguro va a decir, bueno, acá no va a ser cercano, ¿verdad? Esto es un primer paso hacia estas grandes empresas que esperamos se materialice próximamente y lo podamos ver. Mire, solo hoy en la mañana, empezamos eh, creo que a las 7 de la mañana la primera reunión, ya tenemos visitas confirmadas de CEOs de estas empresas. Yo les dije, vengan a Costa Rica, los voy a atender personalmente con el equipo de trabajo los ministerios correspondientes y las instituciones autónomas que necesitan estar ahí y ya tenemos varios compromisos de visitas en los próximos dos o tres meses.